Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa, es el primer programa de la Vuelta Olímpica y bueno, a nosotros siempre nos gusta estar al lado de los deportistas y en este caso eh, estamos acá con gente de Barrio Cartero y con el presidente de la Liga de Fútbol Infantil de hurlingham Muchas gracias por venir Gracias a vos por invitarnos Bueno, bueno eh, cuarto año ya de estar en la Liga de Fútbol Infantil eh, bueno, ¿cómo viene un poco este año? Y bueno, eh, ya es verdad, cuarto año, la verdad que, que cada vez este, eh, estamos haciendo cosas para, para mejorar esto, cuesta, cansa, la verdad que cuando uno arranca, arranca con muchas ganas y después de a poco uno va, no, no digo que va perdiendo la ganas, pero cada vez nos cuesta un poquito más, más. pero bueno, la verdad que el grupo de gente que tenemos trabajando en la liga... Este, está haciendo las cosas ahí va, bien. vos sos el presidente pero tenés un no, grupo atrás por supuesto hay todo un grupo de gente trabajando atrás yo solo no, no, no, una persona sola no podría sí. nunca manejar una liga de fútbol infantil con hoy 32 clubes más bien ¿Y, y con cuántos clubes arrancaste y cuando nosotros agarramos la liga en ese momento podían llegar a quedar 14 clubes mira en ese momento había mm. muchos muchas internas este no tenía, vamos a ser sinceros, no mm. había una buena fama en lo que era la liga Lifur eh, casi todos los clubes de Urlingan estaban jugando en la liga de 3 de febrero o en la liga de Morón, claro, en la Alifad claro. entonces mm. este, había solo, casi quedaban 14 clubes, mm. el grupo de gente que en ese momento agarramos, yo ni siquiera era un colaborador más este, pudimos llegar a que se quedaran 17 clubes mm. este, y bueno, por esas cosas de la vida que se fueron dando, eh, ese año a los seis meses renunció el que era el presidente. Sí. Había que, bueno, ya llevábamos más de la mitad del campeonato, había que alguien tenía que agarrar la manija y tratar de llevar adelante. Puede ser en la reunión de Plaza Urquiza, me acuerdo. Puede ser ahí. Claro, fue. ahí se hizo una reunión. Con y todos y, los y, delegados. Exactamente, ¿no? y bueno, se les comunicó lo, lo que había pasado con en ese momento al actual presidente. Sí. Y bueno, se tomó una decisión, este, yo era nuevo, la verdad que era la primera vez que iba a estar en algo así, fui delegado, tesorero de San Martín durante dos sí. años, que también ah, bueno. para mí fue todo, mm. todo nuevo, imagínate... Pues una, era una nueva claro, etapa. Era ¿verdad? una nueva etapa, Entra, entraba como secretario, mm. pero de, en, en cinco o seis meses pasar a ser el presidente claro. de la liga era como que, bueno, vamos, faltan cuatro meses, agarremos, vamos a tratar de... Pero bueno, en esos cuatro meses... Le puse muchas ganas y bueno, hasta sí. este, el otro año los delegados decidieron que siga y bueno, ya, ahora me van a tener que aguantar, ya va a ser sí, otro y año. Y es con un apoyo también municipal. Sí, ¿no? por supuesto, siempre el apoyo que está dando Juan Zabaleta a la cabeza con todo su equipo, pagando este, los trofeos de los casi 3.000 y pico de chicos que están jugando en la liga, 3.500, sí. eh, sí. pagando casi el 80% de lo que es el gasto de árbitros. 107 y por supuesto arrancando todos los años este, bajando todo lo que es este, un equipo médico para hacer las actividades claro, físicas, ¿viste? la verdad que es muchísimo lo que ayuda sí. al municipio, a los clubes de barrio, vale. a la liga más que nada vale. ¿vale? así que bueno, este año ya, bueno, ahora volvemos a lo que me habías preguntado, sí. no, de, de la mejor manera, este, los clubes este, ya llegan a instancias finales, empiezan a definir eh, las posiciones en diferentes categorías y a su vez en la tabla general en 10 días estaremos haciendo el sorteo ya de octavos de final de la copa y ya también se vienen las finales, semifinales de copa y bueno y lo que es el campeonato ¿no? ya llega las instancias finales donde ahora sí se protesta todo, no, no te dejan pasar nada en ninguna categoría te protestan desde la 2007, eh, perdón, 2005 hasta la 2013 mm. este, así que nada, así que contentos este, y bueno, ya programando todo para el año que viene ya tenemos por lo menos cuatro clubes más que se van a dirigir este Hola. año así que, pero bueno, bueno con muchas, muchas ganas para el año que viene ya, ya pensando en el año que viene ¿eh? buenísimo, bueno y estamos con gente de barrio, de barrio cartero bueno, con esto, del apoyo de, de Juan, bueno, el, el otro día ustedes estuvieron con Juan Zabaleta. Bueno, ¿cómo, cómo les fue un poco? Eh, bueno, la, la reunión, bueno, que la postergamos para la semana que viene, mm. porque tuvo que irse para Bolivia, para Perú, con Alberto Fernández. Claro. Y quedamos para la semana que viene, nos vamos a encontrar con Juan. Mm. Tenemos todas las expectativas, la mejor expectativa. Nosotros, eh, nuestro proyecto cuenta con él. De manera fundamental porque no, nosotros estamos buscando tener un espacio propio y necesitamos sí o sí claro. un terreno para, para seguir adelante con lo que, estamos, sí. lo que estamos soñando. Ustedes están haciendo de local en Independiente de Urlinga. ¿no? Nosotros hacemos de local e independiente. Comenzamos sí. en el triangulito haciendo de local. Sí. Después eh, hablamos con la gente de Independiente de Urne, ¿no? nos recibieron muy bien, así que pasamos a jugar en Independiente. ¿Cómo como están? Ustedes están jugando en la liga de la matanza de fútbol de veteranos, ¿no? Ahora ¿Cómo sí. les está yendo un poco? Y es el presente de la parte futbolística, es excelente, tenemos todas las categorías peleando el campeonato y bueno, estamos primero en la general y si Dios quiere vamos a salir campeones, tenemos mucha esperanza en eso. Pero bueno, esa es una de la parte del, del proyecto y la otra parte es conseguir el espacio que es fundamental. Yo siempre veo que dicen barrio cartero de familia y cuando yo, bueno, voy seguido. Eh, veo que son muchas categorías y a cada uno que juega lo acompaña a su familia también Entonces la verdad que mucha gente del barrio cartero, eh, por claro, suerte al ser, al ser categorías de veteranos van mm. eh, las mujeres de los jugadores claro. Van los padres de los jugadores, van hijos de los jugadores, van nietos de los jugadores Que no pasan en otro lado, nosotros hace rato siempre jugamos siempre jugamos al fútbol La historia es que nosotros, sí. nosotros desde chicos jugamos en el barrio cartero Men. El barrio cartero es un barrio donde no tenemos club y jugamos siempre que pudimos con nuestro nombre y jugamos de prestado para otros clubes ¿Siempre jugaban de prestado para otros clubes siempre o en otros lugares? En otros lugares, ¿Ca? jugando, por ejemplo <risa> en los pibes o en otros ¿Ca? clubes fuimos jugando pero siempre juntos, de grande nos picó el bichito de querer armar, no, de, de querer armarlo de capricho sino que nos dimos cuenta que la, la sociedad como está, el espacio social que ocupa un club que nosotros tenemos súper entendido pues pensar que somos amigos de chicos Claro. Por medio del fútbol, eh, creemos que el fútbol, a través, al tener toda la misma camiseta, iguala, que sí. ahora es algo que no pasa, sí. hay muchas diferencias entre el que tiene y el que no. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que formar nuestro lugar, tener nuestro. Claro. nuestro la identidad la tuvimos siempre, siempre a todos lados donde fuimos, siempre éramos el barra cartero. A claro. pesar de que no teníamos nuestro club, siempre fuimos el barra cartero. Sí. Reconocidos por ser el barra cartero. Siempre que pudimos jugar campeonatos que no sean una liga con nuestro nombre, lo hicimos siempre. Y ahora, hace pocos días, salió lo de la personería jurídica, ¿no? Estamos en ese... Y eso es, es un gran paso para un club que, que se quiere formar y bueno, hay muchos clubes ¿no? que, que están pasando por eso. Sí, es, es eh, fundamental para seguir adelante. Nosotros necesitamos, estamos haciendo la parte legal como corresponde para, para tener una estructura que nos permita crecer en la parte de edilicia. Nosotros, si Dios quiere y se da la, el proyecto de conseguir el terreno vamos a ir con todo con eso y es fundamental tener la personería, mucha sí. gente nos ayuda, a nosotros lo que notamos en este año con esta experiencia que, que estamos llevando adelante, es que mucha gente se prendió, sí. eh, nos acompañó, nos sigue acompañando, nos empuja a que vayamos adelante y cada día somos más, aparte del grupo núcleo de nosotros que somos muchachos que hace más de 40 años nos conocemos y que jugamos la pelota juntos, se acercó mucha gente muy valiosa que, que la verdad que valió la pena hacerlo, hacer lo que estamos haciendo porque la verdad es que lo estamos disfrutando mucho y, y pensamos que, que tenemos una proyección buena le quiero hacer una, una pregunta, ustedes piensan que ese apoyo Está derivado de la calidad de la parrilla que tienen ustedes. Ah, oh, bueno, Y bueno. de la bondiola gourmet que yo he probado. Es, es muy comentada la parrilla, no ver. No sé si va más gente a vernos o a, la o a comer O a comer, ¿no? Y cuando termina de comer, bueno, chicos, nos vamos. No, ¿no? No, conseguimos un cocinero que es otra. Eso dentro de sí. la persona que te, que te decía que, que se acercó. Mm. Se acercó un muchacho Leo que es un campeón y, y todo, se, todos los viernes y los martes cuando practicamos nos acompaña, cocina y disfruta de la compañía de nosotros y nosotros disfrutamos la compañía de él, la verdad que como eso que te contaba antes, ¿viste? mucha gente que se acercó, muy valiosa y, y eso nosotros lo valoramos mucho y, y lo tenemos es lo que nos empuja a seguir adelante, bueno, después aparte de los chicos también, nosotros tenemos chicos muchos chicos en el barrio que nos están pidiendo un lugar como para que, también poder entrar en las en los campeonatos de la liga de Burlingame claro. para tener una representación más, ¿viste? Pero bueno, eh, dependemos. Sí, sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Pero bueno, que, sal, que, sal, que haya salido la personería jurídica ya es un paso importante. Eso sí, es muy importante para nosotros, pero aparte porque queremos hacer las cosas bien, como se tiene que Arra hacer, arrancar tabla. bien y Arra hacer las cosas bien que muchas veces no pasa. ¿no? uno mm. Va haciendo como puede, está bien, tal vez. Eh, por ir armándose, nosotros queremos hacer todo bien para tener nuestro espacio y, y que esto sea eterno ¿verdad? además además si tienen un espacio pueden contar con más allá de la inclusión social que lo que vos decís el día de mañana que venga fútbol infantil entonces puede llegar a la liga de Hurlingham, sí, que, que haya también eh, actividades para chicas, para no las patín también, qué sí, se sí, yo sí, mujer, zumba etcétera te están metiendo presión Marcelo ya, no, le estoy ¿viste? consiguiendo no. un club más a la liga no. más que diez, no, es que si abierto para todos también. los clubes todos todo los clubes esto, esto de lo que estamos hablando, de que los clubes crezcan de que los clubes eh, a través de Juan, ¿no? Que, que va apoyando y haciendo playones nuevos ya, saco, eso quiere decir que también la liga va creciendo no, si los clubes crecen, si los clubes crecen la, liga la liga crece también crece, por supuesto Sí, mm -hmm. sí, sí. hoy este bueno, hoy, ayer arrancó el playón de Pampero. Eh, hace muy poquito se terminó el 18 de julio. Arroyito, y mm -hmm. si vos te ponés, hoy por hoy la liga van quedando que, con las canchas de, de tierra. No hay, creo que podemos mm -hmm. tener este, Malvinas. O, Malvinas de Urlingan, obligado. Mm -hmm. y, y bueno, y estudiantes y de la Hondo, después. Mm -hmm. Acá creo que. Malvinas tiene un playón. Malvinas tiene, ¿Tiene un, un playón. Un playón. ¿no? Sí, sí, sí, sí, el 12 de octubre, 12 de octubre, también, octubre también. El lo tiene, fue el primer playón que se hizo el de Fue el primer playón que se hizo el del 12 de octubre, es verdad. No lo. No son lo barreros, son barreras, son equipos barreras. En equipo barrera. Claro, <risa> ¿viste? Y bueno, después claro. falta una, claro. una vez que tenga escuelita, ya creo, creo que estaríamos. Bueno, lo de escuelita, lo bueno, que está lo, haciendo allá lo, lo es, lo impresionante, es impresionante. Es, es pero, impresionante. Eh, pero eh, aparte de eh, eso, es una cosa que se retroalimenta, porque nosotros alimentamos la liga ellos también tienen material para por claro pueblo, obvio es una cosa que funciona sí. así claro y esto la esto otra he pata y fundamental es la de Juan la de Juan no detrás de todo él es el que está llama. atrás de todo él está desde que él asumió no hizo más que ayudar a los clubes de diferentes ahora está con los playones antes por ahí cuando incluso cuando todavía no estaba el intendente este, no te, está bien, no te iba a ir a hacer un playón, pero no, ayudaba no. a los clubes bastante, cuando el problema clubes. con la liga, con los trofeos, fue el que primero... <coughs> que y, que y, y que ayudó con, con dinero, ahí va, hablando de los trofeos, yo creo que este año, a principio de, de año, ya consiguieron ustedes los trofeos, para claro, fin de ¿te año, te acordás que en la, se la la catedral, hizo en ¿no? la catedral, que vino el señor Chiquitapia, uh -huh. ese día se hizo ya la Recuerdo. presentación de, de los trofeos, que ya, ya tenía el, el municipio arreglado con la, con la gente que hace los trofeos, porque en realidad son, ya te digo, son 3.500 trofeos para los chicos, después más todos los institucionales, y estás hablando de cerca de 4.000 trofeos. ¿sí? Más allá 4, de que 8, también a principio de mes ayuda con el tema eh, para los chicos que no pueden hacerse las revisaciones Exactamente, médicas, este año, lo hicieron en el, el estadio municipal. El febrero, ¿no? Se hizo en el municipio, ahí en el microestadio, mm. eh, durante tres, tres días en diferentes sábados, ¿no? por supuesto, la campaña y va vacunación, pensar que tenemos clubes, este año hemos tenido un par de clubes este, Ateneo y Bajo Belgrano, que más que nada en ese momento Bajo Belgrano era un comedor, un merendero, y era, este, y tenés muchos chicos que cuando llegaban no tenían vacuna fueron vacunados, eh, para ayudar también, incluir un poquito Ateneo Roca, claro, viste, clubes que, que más que nada eh, una excusa era el fútbol, la idea era tratar de insertarse, tener la ayuda del municipio que se la brindaron. Hoy por hoy, tienen, en el Ateneo este, hay un comedor, come más de 150 familias todos los días, de lunes a, a sábado, los sábados a veces también. Todos los días, 150 chicos y abuelos van a buscar la comida. Este, bueno, sí, por la situación por del país la situación, que estamos Exactamente, estamos situación económica mm. del país, pero bueno, te quiero decir que más que mm. eh, este eh, fútbol, bien, de, de obviamente el, que los clubes de barrio, está eso, bueno que se eh, usen para eso ayudar, también, ¿no? también no me quiero olvidar, tenemos lo que es la ayuda de la universidad, mm -hmm. la universidad en los barrios, entonces lo primero que eh, tuvimos empezamos las charlas con la universidad y bajaron a los clubes y hoy hay clubes que tienen un montón de, mm. de actividades de la universidad, y bueno, uno de los principales que hemos bajado es la, hacer el curso de directores técnicos sí, que me se acuerdo. están haciendo, están en estos momentos, se están haciendo los cursos duran cerca de casi tres meses sí. y se están haciendo en el centro ferroviario sí. este, y bueno, hay una cantidad importantísima de, de técnicos de la liga que la idea era que ellos claro, vayan a hacer Aprender un poquito. Igual, que como que yo siempre veo que el nene se cae al piso, ¿no? Y va el técnico y yo digo con la mano sanadora claro, santa... y el nene se levanta, se ¿no? Y la clásica, no, no, no, ¿viste? No, no, que se no. levanta y pisa, pisa. Claro, y vos ves que el nene pisa en el piso. no pasa nada, <ríe> pero si llega a hacer algo grave y el nene pisa, se pone lastimado. Sí, sí, está ¿Entendés? Entonces está bueno que hagan los cursos. Si para que aprendan y, bueno, y van a seguir haciéndose más cursos con la universidad. O sea que estamos metiendo mucho a la, a la, a la, a la liga infantil, no bien. solamente el fútbol. ¿no? Bien, bien. Bueno, están haciendo de local en Independiente de Burlingame y hace poquito ustedes, bueno, esto de ayudarse entre los clubes, ustedes ayudaron a arreglar las estufas, ¿no? Tienen una buena relación, ¿no? La verdad que sí, nos abrieron la puerta del club, la, eh, nos sentimos como si fuese nuestra casa y y como que en nuestra casa también ayudamos claro. a calefaccionar ahí la, claro, la parte del, del Por, quincho y la parte porque no es solo los viernes sino los martes no también los que ustedes entrenan sí sí sí pero comen bueno, de lo lindo ahí también sí. veo pero la, lo, lo fundamental ya te digo es, mm. la, es la una mía. manera de, claro. de agradecerle el buen gesto que tuvieron ellos con nosotros y ya te digo nos sentimos parte también de la familia de ellos porque en este momento estamos usando su su espacio claro. Hasta que no tengamos lo nuestro, pensamos seguir independientes. ¿Y ustedes se imaginan eh, cuando tengan ese espacio lo que él está contando de la universidad en, lo, en no, su club, claro. en todo lo que está pasando? De hecho, ayer el, el rector de la universidad nos mandó un saludo, porque como lo íbamos juntos ah, con, con Juan, eh, nos mandó un saludo para eh, apoyarnos en el proyecto. Bien. Y sí, sí, nosotros estamos. En el proyecto nuestro incluye un montón de aristas, pero bueno, necesitamos necesitamos el espacio. Es, y es... Cómo, cómo se les ocurrió, o sea, más allá de que vienen jugando desde qué, desde qué año vienen jugando. Te digo. Precisamente, más o menos Año 76 76, y ahora se juntaron Hace, no sé, ponerlo, dos años Atrás, pues, más o menos, Nosotros siempre, siempre estuvimos juntos, lo que pasa ah. es que juntos Jugando para Quinta de los Pibes Tenemos ah, dos categorías de Quinta de los Pibes, que era nuestra de mm. amigos nuestros Y siempre nos mantuvo el fútbol Nos mantuvo claro. juntos, nos juntábamos íbamos a jugar para otro club pero con <risa> nuestros amigos, entonces nosotros siempre nos sentimos hasta que nos dimos cuenta que necesitamos, teníamos que hacer la nuestra, porque ya estamos grandes y queremos dejar lo que quede para los chicos que vienen atrás mm. esto surgió hace, en esa época nuestros viejos lo quisieron hacer ya mm. y se chocaron con que la realidad política de ese momento era otra, no había lo que estamos hablando ahora, por ejemplo el apoyo de, de un intendente como Juan mm. que que, lo daba, que les daba el respaldo, ellos cuando intentaron hacerlo no lo pudieron hacer en ese momento y siempre quedó ahí colgado, seguimos jugando ya te digo de visitantes, se armaban, se alquilaban micro íbamos a jugar, acompañaba a la familia Barrio Cartero, Barrio Cartero hay gente que ahora nosotros la vemos ya gente grande eh, les comentamos y se ponen contentos, porque sí. pensás que nos venían a vender rifa para pagar sí, el micro sí, sí, y igual. bueno y ahora estamos con esto y nos apoyan y por eso creemos que, que es fundamental tener el lugar viste sí. y con eso a partir de ahí vamos, vamos a crecer, pero bueno pero ¿Vos, vos estuviste en el poli, no sé, no sé si siguen, eh, siguen estando? no, no se terminó ah. el campeonato del poli, el año pasado participamos, ahí va. Eh, yo siempre fui técnico del IFUR y siempre estuve cuando los chicos dejaron de jugar porque se les terminó su etapa de difur sí. querían sí. seguir jugando y siempre continuamos juntos y siempre decía Tenemos que tener en un campeonato, tenemos que entrar, tenemos sí. que entrar. Bueno, la municipalidad acá el campeonato de 7 en el Polideportivo sí. y Bueno, sí. esta es nuestra oportunidad de entrar. Vamos a entrar, pero ¿con qué nombre entramos? a claro. mí era un sueño, uno, como él dice, el viejo de él y el mío fueron los fundadores y los que empezaron con todo este tema más Cartero sí. Era como un reconocimiento a todas las personas que de chicos nosotros nos llevaban a jugar. Claro. Yo dije, vamos a ponerle barrio cartero Somos siempre un barrio cartero mm, está Entonces el escudo este que tenemos Es el, el escudo original del barrio No fue una Mirá. ocurrencia, si lo vamos a hacer No fue este escudo, tiene un montón de años Yo lo encontré una vez en la casa de mi viejo cuando mandé a hacer la camiseta, lo guardé durante muchos años, cuando mandé a hacer la camiseta dije, este es el escudo y la camiseta de barrio cartero es la camiseta de estudiante porque fue la camiseta de barrio cartero de siempre, porque cuando mm. se fueron a comprar camisetas, acá en Fallita la que había era esa, era la fuerte, la barata y fue <risas> esa. ¿Qué tenés económico? Cuando empezamos en el poli de nuevo, mm. dije, la camiseta de barrio cartero la de ¿Es, es la de estudiante. es la de estudiante, no es otra, sí, es sí, esa. Y el escudo es este que nosotros tenemos. Y bueno y ahí comenzaron los chicos a jugar y salimos campeones con invictos con dos categorías, con juveniles y caeche. con los dos, no, invictos y el, en juveniles nos hicieron un solo gol en todo el terreno y jugamos con todos los mismos equipos de Lifur. Claro, con todos claro. los de Lifur allá, más que nos cumplimos claro. con Barrio Cartero. Claro, creo que la esperanza, ¿no? Un montón. La Esperanza, Grepi. con Grepi, Quinta, no sé, todo los... Eh, sí, sí, sí, sí. Nosotros me, me acuerdo de esa época de lo que comenta Maxi que. Ahí va, cuenten la Mi papá, eh, por el trabajo que tenía, tenía relación con un. que era el, el, el presidente del club Teléfonos, el que está en Vicente López. Uh -huh. Y. que era un club con otra posición económica, otras posibilidades. Y nos donó un juego de camiseta Puma, que eran como, no sé si vos te debes sí. acordar, del de, de Mundial 78, la que usó Austria, roja con el, <coughs> y bueno, usamos esa también, que <risa> llegaron y lo que es la vida, la vuelta a la vida, el, este año en Facebook, uno de los amigos nuestros publicó una, un artículo para apoyar al club teléfono, que lo quieren meter en un negocio inmobiliario y, y lo, lo dejaron caer y en ese momento era un club ejemplar, claro. y a veces uno ve eso, ¿viste? el recorrido de los clubes, más o menos que siempre nos interesó y nosotros hablando con gente de distintos clubes, vemos la, la, la historia de cada uno de los clubes, que es fundamental que haya gente con ganas de llevarlo para adelante, claro. porque si no es algo que, que se pincha, se cae, hay, hay comisiones que se quedan, se eternizan en el club y vos ves que el club no está yendo para adelante y vos que algo está pasando, claro. y nosotros estamos viendo eso, lo vemos y, y que la manera, la manera de, de salir para adelante es con el empuje de todo. Eh, habitualmente en, en esto de, de, dar, de estar dando vueltas por Hurlingham lo que uno observa, que no no es que uno está descubriendo el agua tibia no pero los dos puntales de la cultura de Hurlingham uno es el fútbol y el deporte y el otro la música eh, a raíz de lo que vos contaste, sí es cierto que hay muchas instituciones que pueden tener un devenir bueno o malo pero lo que es interesante son las ganas de los vecinos y las vecinas de Hurlingham de continuar con, con sus instituciones usted está lleno de familia, cuando uno ha ido a los partidos, yo no podía creer la cantidad de gente que va lo mismo pasa con la Lifur y sí, demás es o sea, son un baluarte de la cultura de Hurlingham, pero no te quepa la menor duda sí, sí. más alejado más aguante, más contención tienen, ¿no? pero es así, como lo decís vos y, y calculo que eso ya está sembrado y nosotros somos la éramos la semilla de ese momento, que hoy nosotros estamos llevando eso, porque nos sembraron ese cariño por, por, por este, por el escudo sí, y, sí, sí, y por la amistad nuestra, ¿viste? Que lo veo cuando él comenta de la cantidad de clubes que hay, seguramente que si llamas a gente... Hay una historia parecida en cada uno de los clubes, sí, quizás. Sí, sí, sí. Y bueno, nosotros esperamos traerlos acá <risa> y ir escuchando <risa> uno, a uno a uno. Está bien, muy bien. Sí, va, aparte, va, ¿no? ¿no? viste el club de Centenario, que en Urlingan sí. estamos como Poli, tenemos más de 100 años. Y de claro. repente estamos nosotros en 90 y pico de años. Claro. El Lurga Club, no sé los años que tiene, pero hay muchos clubes en Urlingan Norte. Sí, de granos, sí, de, sí, grano, de, grano, de, sí, de años? son de clubes Otra época del país también. Pensaba que 100 años atrás había terreno por todos lados complicado ah, sí, ahora el terreno es complicado, ¿sí? ¿sí? Sí. mirá los lo patitos los que uh -huh. hace ya dos años tres años que están en la liga y recién hace un par de meses sí. les le pudo sí. dar su terreno por sí. dónde por el INTA por dónde eh, cerca del destino conocer la cancha del club? de sí, sí, sí. Bueno, por ahí he hablado de los costos de electricidad. Y lo de los patitos, sí, que han hinchado, hinchado ah, hasta nada, que consiguieron el no, terreno. <risas> eh, eh, gente, gente. Muy bien, bien. Muy bien, ¿no? Creo sí, sí, que es. se armó. En su momento estaba los patitos, pues, sí, desapareció, sí. volvió a reaparecer y bueno, de la mano de Lucas, de Diego, sí. de un montón de gente, los padres. Sí. ¿sí? Es que por sábado. Yo, bueno, yo hago, ponele, si hago mucho, hago 7 canchas, pero por sábado hay que decir que se juegan 16 canchas. Son 16 canchas ¿no? de San Juan. Sí, 16 sí, canchas. Sí, sí, sí, sí. Nadie puede cubrir 16. No, no, es no, <risa> imposible. No parece andar en todo el parado. Pero ¿qué pasa? media hora, una hora. No claro. llegás no a ver un partido y te tenés que estar yendo, cruzando. Estamos dentro de Urlingan, pero claro, bueno, hay que, que pasear por todo. Ya le, le vamos a comprar una bicicleta claro, eléctrica. Que bicicleta. Están, eso lo que están preguntando. Tiró el palo, me parece cosa, otra cosa acá, ah, muchacho, me parece. yo como dicen yo soy el domador de las pose de las reposeras viste ah, <risa> bueno, bueno dijiste que para el año que viene tenés ahí va confirmaron cuatro clubes más ya ah, sí, sí, han confirmado club, se puede decir sí ahora bueno el lunes ya tenemos una reunión con la gente del Cefi es un club que que está en Urlingan hace mucho tiempo varias veces intentó eh, en el, que, el cuales, que está cerca ¿verdad? del Libertador, Exactamente, Exactamente, en el cementerio, cementerio ya, este, ya desde que estamos nosotros que lo, todos los años lo vamos a invitar, sí, sí, sí, sí. Este, lo, lo mismo va la invitación para la gente del tanque mirá, este, bueno, pero bueno, este año ahora tenemos una reunión con el presidente y la comisión puede ser el club este nuevo que que sí, se hizo, como en eh, buen, eh, buen aire, te acordás de Fútbol mayor Club, ah, sí. exactamente, ella bueno. ya, ya es un club que, que ya está, ya confirmó su el año que viene su participación, Bien. ¿no? ya solamente están tratando de armar todas las, las categorías, eso sí que queda medio lejos, no, más o menos, sí, bueno. más o menos. Sí. está ahí cerca de la casa del niño eh, claro. pasando y la cesta bueno, escuelita está por, por ahí sí, atrás, tenés sí, que sí, ir a es estudiantes es estamos verdad. tan cerca los sí, clubes, Hurlingham sí, sí, sí. no es muy grande y poder, eso es algo de que los clubes también este, la idea era buena de que jugaran en Hurlingham porque los clubes que estaban en otras ligas había que viajar solo ¿no? el año el año pasado cuando fui a hablar con la gente de Esperanza que iba a entrar eh, Esperanza estaba debiendo, no sé, en ese momento, hace dos años te hablo en otra liga, el, claro, estaba jugando en otra liga estaba en la de debiendo, Morón me parece, ¿no? sí, me dijo en ese momento casi 7 ¿Mm? mil pesos de micros claro. porque ellos se mueven, claro, porque claro. no es que claro. vos y voy a jugar acá Hay sí, escuadra que, que toma un colectivo, ah. o de última van caminando tenía la plata para el boleto, claro. con él. pero allá había que ir en micros si no, no, no podés presentar las categorías claro. Igual, Hay una sí, logística no. detrás de eso que, que te lleva recursos. Exacto. Lo que te comentaba, nosotros bueno, vos, cuando éramos chicos íbamos a jugar chacarita, campeonato. Y teníamos que tratar un micro, y lo que te digo, rifamos, salíamos a rifar una rifita de un muñeco, cualquier cosa, para juntar la plata para el micro. 20 el micro. pesos el número, era, de era menos, de, claro. era menos pero, pero, pero... los vecinos colaboraban. Sí. Y de esa manera se fue formando también. Y esto que está ahora también es parte de eso, ¿viste? Porque nosotros la. La vivimos de chico, la hicimos y, y, y lo sentíamos, queríamos ir a participar, queríamos competir y bueno, eso, gracias a Dios, ahora nos mantiene unidos y, y bueno, seguimos jugando, seguimos molestando, claro, la se no, verdad, ¿no? 50 <risa> años, ¿no? pero, pero bueno, el bichito de fútbol, viste ¿cómo es? Claro. nadie que te pica, sí, sí. Mm, es bien. así. Bueno, están jugando en la, liga, en la liga esta de La Matanza, ¿cómo los recibieron en su primer año ahí? ¿Qué, qué expectativas ¿Tenía el presidente de la liga? Eh, ¿con sí, como ya era conocido Porque jugamos ya te digo, para la quinta de los pibes ah. Lo que nunca nos vieron, como va a repartir Entonces es como una sensación Porque no es para, para agrandarnos ni nada Pero venimos primero invicto Desde que arrancó el campeonato Quedan 30 puntos en juego, que serían eh, Tres fechas mm. quedan 10 ahora? puntos, ascendemos ya Ah, para que te vean, ascendemos Es sí. muy posible que mañana salgamos ¿Y juegan? Nos queda Belgrano, mañana de visitantes, mm. Malvinas acá de T6, de visitante, y cerramos de local con Chania, que viene atrás nuestro a 5 o 6 puntos, y ah, va a pelear oh para sea. salir campeón, es un, una final porque el que gane, el saque más puntos, sí, sí, sí. le llevamos 5 puntos de diferencia, pero el que saque más puntos sale campeón, no solo queremos ascender, que obviamente el objetivo es ascender, sino queremos salir campeón, Claro. Tenemos muchas posibilidades y queremos ser campeones en la totalidad. ¿Se terminan esas tres fechas y la liga hace copa o se termina el año? Hay ¿no? una copa que, que empezó eh, a principio, se metió en el medio entre la primera rueda y la segunda rueda. Se jugó una copa Challenger, entre, eh, dividieron los equipos por zonas de cuatro. Bien. Y nosotros pasamos, bueno, y ahora nos tenemos que cruzar con un equipo de la Ferrer, con Italia, Italia de la Ferrer y, y después, ahora ya es mata-mata eh, que pierda, claro. la primera, así que eh, calculo que hay, después de esto va a haber un mes más con ese campeonato y después van a estar las finales, no, eh, no, no. de clausura con el apertura y después se van a cruzar los de la A con los de la B también los campeones para sacar un campeón por categoría bueno, hablando de copas, acá tenemos tres acá en la Liga de exactamente. fútbol, como de un tema salgo a otro ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste? Ah, soy, soy un genio, soy un genio sí, también, no, también. Que hay tres copas, ¿no? hay tres copas exactamente, está la copa Guevara sí, mm -hmm. la que se juega, que lleva el nombre del creador de la liga. Mm -hmm. eh, después el fútbol y, y normalmente después estaba la copa amistad que la jugaban los clubes que por ahí no podían acceder a las otras para que no queden parados para que no, no queden parados parado y puedan jugar hoy por hoy a esa copa se le, se le ha cambiado de nombre le hemos puesto mm. copa ciudad de Urlinga al intendente Juan Zabaleta así que bueno, son tres copas, ahora empiezan como dice cero partidos este, se hace el sorteo, es todo por sorteo sí. y empiezan los partidos de, de eliminación directa que más puntos saque durante toda la jornada son 18 puntos en juego que hay con las nueve categorías y bueno, que más puntos sacar que va pasando de, de zona Bien. y en qué etapa estamos de ahora? y ahora viene el sorteo porque hace mucho porque que no, sí. viste claro, pero... no, no, bueno ahora lo que es la entre, eh, terminada la primera rueda sí. hubo casi un mes y pico de copa donde cada club se acomodó a jugar qué copa, ¿Qué copa? porque primero vos no bueno, podés decir este club va a jugar esto, todos tienen derecho a participar y querer jugar por ahí por la más importante que es la Guevara ¿no? este, entonces bueno se juegan todos, se hace un, un, un sorteo, entran todos contra dos, bueno los mejores promedios, los primeros de cada zona van a jugar una copa los segundos los terceros otra y los últimos eh, la otra copa bien, bien, bien y ahora ya, que tenés, tenés todo acomodadito, ahora empezás a sortear entre los, entre los cruces de cada... y bueno, pero normalmente en la Copa eh, la sabemos que siempre son los mismos, Quinta, Escuelita, La socio, los equipos más fuertes que están en ¿no? pues sí, Están el A, es ¿eh? como normalmente la Copa Argentina, casi sí, sí. siempre te van a llegar dos equipos de la A hasta hoy Y dentro de unos años, barrio Cartero. <ríe> no, ¿no? No, no, no, no, por supuesto, no, no, ojalá, no, no, que... no a ver, yo siempre a ver digo que, que te cuando te se abre un, donde se abre un club, eh, la, la, la, o sea, los chicos del barrio entran y están menos tiempo en la calle. Esa es la idea, por eso también este año se crió la zona C con una particularidad, se podían jugar, subir jugadores eh, diferente a lo que es la A y la B la A y la B vos tenés que tener un cupo porque no, no podés subir jugadores, mm. vos tenés que tener eh, cada categoría llena con mínimo 7, 8 jugadores, claro. Cambió la C como vinieron muchos clubes y no tenían ese cupo, porque no tenés chicos, hoy en Urringal Igualmente hay lugares que levantarse una piedra y salen chicos, pero <risa> claro, eh, hay clubes que ya no, no hay chicos en Urlingan, ¿no? donde tenés varios clubes juntos Y porque es una liga que además tiene como cinco como mil chicos Claro, vos te vas a, ir a Barrio Mitre donde vivo yo, yo tenés a dos cuadras Grepit 3 cuadras y media Mitre, que está ahora acá sí. y a 3, 4 cuadras el 18, el 18 de julio, julio. ¿Y, y el tanque lo tenía. y el tanque, ¿Y el tanque, el tanque que lo tenemos ahí, San Martín que también te <risa> lo está cerca todavía. y ya ahora lo vas a tener a Cefi del Así otro lado lo no, no, tenés sí. al Libertador, libertador. me mm. entendés, entonces parece mentira pero claro, no hay claro. tantos chicos viste, claro. entonces bueno, se armó la zona C con una característica que ellos podían subir hasta dos jugadores tres si es necesario y después esos mismos chicos pueden jugar eh, para una categoría más grande y después para su Algo categoría que. entonces la zona C se manejó de esa manera porque este, había menos chicos, no, no tenían esa cantidad bueno, esto fue, bueno la, la verdad eh, muchas gracias por venir, tanto a, a vos Marcelo como, como a ustedes chicos de, de Barrio Cartero esto fue la, la, el primer programa, eh, muchísimas gracias ¿no? No, gracias a vos por invitarnos y bueno, estamos a disposición para cuando quieras estar invitados a comer un sándwich de buen día en la <risa> <¿Sabe>? <risa> Muchas gracias Marcelo. Gracias, Fede, gracias, gracias por estar siempre, por acompañar a todos los clubes de Burgan y por el apoyo que le dan al deporte, que es muy importante para todos. ¿no? Dale, muchas gracias. Muchas bueno, gracias, Marcelo. No, por favor. Y nos gracias. estamos viendo en alguna cancha. Gracias ¿no? a ustedes y, y bueno, felicitaciones por esta nueva iniciativa mm -hmm. que esperemos que, que, que, que dé un muy buen resultado nada, siempre como siempre a acá a Marcelo, a vos, uh -huh. la verdad que yo desde que los conozco eh, siempre están trabajando con su buena onda eh, nunca los voy a escuchar hablar mal de nada, ni de nadie, eso te ayuda a que vos puedas ir a cualquier cancha y seas uh -huh. recibido con los brazos abiertos uh -huh. la verdad que me pone muy contento que haya gente que, que, que, que trabaje así en los clubes, para los clubes y desinteresadamente uh -huh. porque nadie creo que nadie te da plata por andar en tu bici cuando te conocí, andabas con tu bicicletista caminando de una punta a la otra, llegabas, vení Fede, vamos a tomar una gaseosa, acá, nos llegaban Fede, como, vení Fede, vamos a tomar una gaseosa, viste, pero bueno, Claro, de... bueno, estás, <risa> claro, claro, de... claro. Pero mirá, mirá estaba, me bajó 5 kg. ahí estabas, ahí está. Mirá, mirá, el lo, lo que me pasa es que yo llego así a las canchas y digo, bueno, ¿dónde está la parrilla primero? <risa> no <la> <risa> recupero. Y después, y después salimos, salimos a hacer la, la nota, claro. Perfecto. No, bueno, nada, quiero otra vez agradecerte, Marcia, a vos, una excelente persona. Y a vos también, excelente persona, excelente hijo, bueno, ¿Puedo pasar dos chivos? Pase, pase. Son. Bueno, este sábado, si quieren ir a bailar, ya que están en Independiente de Hurlingham, este sábado por el día de la primavera, eh, sí. va a haber fiesta en Independiente de Hurlingham, ahí Miranda, sí. y si no acá en el DF de Hurlingham, eh, es del For Díaz. Sí. Así que bueno, eso, y mañana nos vemos con el Triangulito de Ituzaingó en la cancha de la Catedral, y el triangulito tiene que ganar, así, fija. ¿Por qué? Porque está ahora se está jugando una fecha de la División C de Futsal AFA y los que están abajo del triangulito están perdiendo, así que el triangulito mañana gana, se va de la zona de abajo y vamos Burlingame, carajo. ¿Y el, sábado, y el sábado tenemos otra actividad, otro deporte. Y el sábado tenemos Humboldt, acompañemos a los chicos de Humboldt que acaban de ganar su primer partido en la, eh, ¿a dónde? En, la, en la Liga de Honor. En la Liga de Honor. Así que bueno, esto fue, como decimos nosotros, la Vuelta Olímpica, porque nos gusta estar por todos los clubes. La hora de Burlingame junto a los deportistas, acá, los chicos, todos. Muchas gracias a ustedes por estar del otro lado y nos vemos el jueves que viene.